Hola, bienvenido a este video donde vamos a hacer una visión general de Pocket Option. Pocket Option acepta ciudadanos estadounidenses en ese momento, pero tienes que consultar su sitio web para obtener una lista completa del país, dependiendo del país donde vives. Uh, también su pago es más bajo que otros corredores y puede cambiar de un comercio a otro. Por ejemplo, si comparas Pocket Option con IQ Option, vas a ver que en muchos, muchos trades uh, IQ Option paga más. Y también una de las cosas que pasa es si estás en un trade en pocket option y después tiene que hacer una otra señal como martingale, a lo mejor puede aumentar el pago o bajar el pago. Eso pasa y a mí no me gusta, pero eso así ah, trabaja esta plataforma. No use una señal si el pago es inferior al 80 o puede que no sea rentable al final de su operación si tiene que usar martingales. Si no sabe cómo utilizar martingales Uh, yo grabé un video uh, enseñando esta estrategia y eso que recomendamos, que no utilicen en, en cualquiera uh, corredora si es, le están pagando menos de 80%, porque si utilizas las martingales, que es la estrategia, a lo mejor puedes perder, ¿ok? Uh, puede depositar y retirar en Bitcoin, así como otros métodos, dependiendo de su país. Eso a mí me gusta demasiado porque yo utilizo Bitcoin y para depositar y, y, y retirarle dinero es muy rápido y muchas personas me han dicho la aprobación del retiro de su capital. Considerado uno de los uh, corredores de opciones binarias más grandes del mundo, como también IQ Option, ofrece una cuenta demo antes de que tenga que depositar dinero real eso es magnífico porque tú puedes entonces aprender cómo utilizar la plataforma antes de poner dinero real. Ofrecen también el OTC durante el, uh, el fin de semana. El OTC sería Over the Counter. Quiere decir que el mercado de Forex está cerrado porque es de lunes a viernes y sábado y domingo. Entonces la corredora te ofrece una manera con su propio gráfico de hacer uh, comercio, pero esto cada corredora tiene su, uh, suyo propio. Entonces nuestras señales de fin de semana no funcionarán para Packer Option en este momento. Solamente funcionan para IQ Option. Entonces si vas a escoger Packer Option para utilizar nuestras señales no va a trabajar en sábado y domingo. Solamente lunes a viernes. ¿okay? Y entonces visite su sitio web para obtener más información detallada. Ahora vamos a lo que interesa. Hace clic abajo de ese video porque hay un link y un botón que vas a clicar y vas a ir entonces a la página de Pocket Option que se parece así. Y vas a clicar Continúe uh, Demo Trading. ¿okay? Puedes cambiar el idioma haciendo clic en la bandera y escogiendo español para se quedar un poquito mejor para ti. Y aquí tú tienes entonces la plataforma. Voy a hacer clic en operaciones. Aquí el, eh, sería el histórico de todas sus operaciones que vas a hacer, pero quiero quitar esto por ahora, cerrar esta ventana. Y uh, una de las cosas que a mí me gusta hacer es cambiar estos controles para el lado derecho. Entonces hago clic acá y ahora está aquí y eso cierro para tener más uh, Uh, Un área mayor para trabajar, ok. Bueno, para que ver, tienes que verificar su cuenta y para uh, invertir, tú tienes que abrir una cuenta. Entonces, va uh, y hace clic en in, Invierta in, in, in Dinero Real, y aquí te tienes las opciones que está disponible en el momento, como puede ser Bitcoin y Pioneer, dependiendo del el país que, que estás ubicado entonces, pero, pero ahora no, vas a, no voy a hacer, pero es sencillo de hacerlo tú se lo puedes hacer y el perfil, puedes uh, escoger perfil del trading aquí perfil para verificar, entonces vas a tener que abrir una cuenta uh, voy a hacer cualquiera aquí Jack Daniels 222 una contraseña chequear aquí y registrar entonces ahí tengo como un, un correo electrónico y voy a ser redireccionado a la plataforma para escoger una manera de pago salir de aquí te ofrece otras maneras otras formas de pago uh, y vamos solamente para que le enseñe cómo uh, enviar entonces tus papeles tu, uh, para que y termine también tu perfil ok tienes que llenar toda esa parte y subir Uh, sus documentos, eso para verificar tu, tu identidad es muy rápido, cerca de algunas horas en el mismo día a lo mejor, ok, entonces le uh, sugiero que se lo haga eso el cuanto antes para que se quede listo eso si vas a utilizar esta plataforma para hacer trading ok, bueno y <coughs> vamos a volver acá en trading y cuenta demo ahora estamos acá, continuar operando en demo volver a esta configuración. Voy a ponerlo, es el control ahí, sacar eso de aquí. Y una de las cosas más importantes es saber que tenemos que tener la, la cuestión de las velas en M5. Entonces acá es la vela. Estamos con el, el chart, el gráfico de velas. Y aquí vamos a cambiar para M5. También chequeé esto, que sería para habilitar el temporizador que se ubica acá y ya. Aquí también les dan uh, otros indicadores, eh, dibujos y que puede utilizar. Aquí sería la moneda para utilizar y puede ver que está la cantidad de pago. Pero como es OTC el fin de semana, entonces sí puedes ver que están pagando más. Para abrir varias solamente tienes que seleccionar las estrellas aquí y puede ver que ahí arriba entonces tiene otras ventanas que puede cambiar de una para otra para ver cómo está cada divisa ok ahí están y aquí tiene entonces eh, la expiración del, de, del tiempo del trading que va, vamos a trabajar con m5 vamos a seleccionar esto aquí serían la cantidad que tienes que le gustaría pues uh, cambiarlo a, a ver 10 dólares a mí me gusta eso uh, mejor que de IQ option porque es bien rápido puede digitar así pum, y ya está para arriba para abajo el precio se encuentra acá y ya bien. Tiene aquí las opciones, las herramientas como IQ Option. Si estás mirando el gráfico y quieres volver a donde está el precio, solamente hace clic en el medio y ya está aquí. Aquí le faltan uh, dos minutos y 20 segundos para cerrar esta vela y ya. Bueno, para utilizar esta plataforma o nuestras señales en Packet Option, puedes ver que no hay un reloj en ninguna parte de esta plataforma, entonces la manera que utilizamos fue eh, buscamos ese reloj que está acá, que está en portugués pero es bien sencillo de utilizar y te voy a hacer um, eh, disponibilizar eso abajo de este video uh, un enlace entonces haz el clic en el botón y vas a abrir esta página si seleccionas reloj entonces va a ver que tienes varias uh, opciones aquí. Ya tenía para Buenos Aires, pero le voy a enseñar cómo cambiar. Es bien sencillo. Uh, solamente tiene que clicar acá, editar, seleccionar el país, que en este caso sería Argentina y ya está Buenos Aires. Este es el fuso horario que vamos a utilizar. Seleccionamos. Ahora tenemos acá y el monitor se si selecciona. Entonces se queda bien grande aquí. Okay. Vamos a decir que se lo voy a poner para acá para que se quede bien ahí. Bueno, voy a minimizar esa pantalla para que pueda ver cómo utilizaríamos nuestra señal. Desafortunadamente, esa es la única manera o la manera más sencilla sin tener que instalar ninguna aplicación o algo así. A ver, eh, vamos a buscar entonces nuestras señales en ProTrade Hub, aquí señales y Vamos a decir que nuestra señal sería para las 15 y 40. Ok, 15 y 40. Un call, ok, solamente de ejemplo. Y sería la moneda AUD USD. Un call 15 y 40. Entonces, cuando llegara a 58 segundos, vamos a hacer clic. Está en 5 M5, donde está aquí está. El, el tiempo le falta 30 segundos. Puede eh, utilizar ese tiempo. Como cuando le faltan dos segundos. Hacer el clic para arriba. O mirar el reloj que está aquí. Ok. Voy a esperar. 19, 18. Uh, tenemos la cantidad. Los de, 10 dólares. Y me está pagando 92% de 10 dólares. Ok. Que sería 9 dólares y 20 centavos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hago clic. Okay, entonces hice el clic como call para arriba y puede ver que ahí vamos ganando un poquito. Pues bien, ya aparece acá entonces la cantidad que entrase con los 10 dólares más tus ganancias. Un poquito diferente de IQ Option. Okay, si voy a operaciones, ahí tengo el histórico de la operación que todavía estoy ganando, pero a lo mejor no voy, porque, no voy a ganar porque supuestamente hay una retracción aquí que puede volver porque esta vela está muy, muy grande. Ok, pero no voy a decirle cómo utilizar el martingale y, y todo porque tenemos un video que habla sobre eso. Sobre eso. Si no sabes cómo hacerlo, mire este video que le explico exactamente la estrategia y también puede utilizar en cualquier pl plataforma para eso. Pero es uh, de una forma bien rápida. Sería Uh, una vez que ubicas que estás, digamos así, perdiendo esta operación, entonces dobla, do, doblaría tu capital para 20 y aseguraría que es 5 segundos o 5 minutos. Uh, le están faltando como 2 segundos uh, para terminar. Entonces haría el click en el mismo, la misma dirección de la señal. ¿okay? Eso es la estrategia de martingale No vas a utilizar más que dos martingales. Y, y bueno, es eso. Uh, lo demás, ellos tienen videos tutoriales en sus websites. Hay canales de YouTube que le, eh, le dicen más cómo utilizar otras funcionalidades. Pero es bien, bien sencillo, como puedes ver. Y yo creo que es, se quedó bien claro para ti. ¿okay? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.